¿Apagado no? <ríe> Tenía el micrófono apagado, lo sabía, eres <ríe> Puta la wea, ¿cómo están, cabros? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el mundo? Este día, sábado 4 de julio. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están en la casita cabros? ¿Cómo está todo? Espero que estén bien. Yo estoy bien, igual. Estoy acá, Piolitz, en la casa. Un poco aburrido, sí. Eh, hoy día está medio fumé que el sábado. Güa. De hecho desperté con puras ganas de no hacer nada y le soy súper franco. No tenía. No sé si se, si se hará costumbre, pero en el directo de hoy eh, vamos a hacer algo que preparé. No mucho porque me levanté tarde, pero algo preparé. Y en el directo anterior habíamos hablado de que para el próximo directo, o sea, hoy íbamos a hablar sobre algunos consejos que yo les podría dar a ustedes, que quiere, la gente que quiere incursionarse en el tema del motoblog. ¿Ya? Así que voy a conversarles y hablarles sobre mi experiencia. Así que yo creo que de eso vamos a hablar hoy día, de eso vamos a ver hoy día. Y espero les guste. Y lo otro que habíamos quedado en el directo anterior era que íbamos a ver videos de robos de motos. Y íbamos a hablar sobre el robo de las motos. Esas dos cosas yo me había comprometido que le íbamos a hacer el próximo directo que es este. Vamos a dejar la parte fuerte, que es la parte que más me interesa para el final. O sea, la segunda parte va a ser la parte del motoblog y la primera va a ser sobre el robo de moto. Les tengo, Vamos a empezar al toque. Nada de vuelta, nada de nada. Vamos a empezar al toque. Con todas estas cosas de lo que hemos visto, de lo que está pasando ya a nivel a nivel global, del tema COVID, eh, han pasado muchas cosas. Han, han cerrado empresas, ha quedado mucha gente, ¿cómo se dice, eh, sin trabajo, desempleada. Y al mismo tiempo, por lo menos acá en Chile, eh, se ve menos, menos policía en las calles también. ¿Pero qué pasa? Que con toda esa shit eh, Todos esos problemas sociales Que conlleva el tema de, de la pandemia eh, Yo creo que todos Todos todos nos hemos dado cuenta De que anda mucho huevonado en la calle Más de lo normal Y ahuevonado me refiero a gente que anda Robando Gente que anda Que, que le gusta lo ajeno Y eh, hemos tenido un alza muy grande En lo que es el tema delictual acá en Chile. Así que para la gente, no sé, si, bueno, hay, hay gente que me ve de afuera y, y me gustaría saber si allá también le está sucediendo lo mismo. Acá en Chile se ha dado un alza muy grande y te, tengo que admitir, weón, que a mí en lo personal, cuando tengo que ir al trabajo, a desplazarme al trabajo en la motocicleta, eh, me da un poco de miedo y ando un poco perseguido de que me vayan a robar la moto. Tengo que ser súper franco en esa weá. Eh, está de más decir que, que muchas oportunidades de, de repente en grupos de facebook en, en, en el grupo de whatsapp eh, etcétera etcétera etcétera eh, se ha visto un aumento muy grande en instagram también de, de gente pidiendo ayuda por, por porque le robaron su motocicleta hubo una noticia no hace mucho creo que fue la semana pasada no estoy 100% no estoy seguro de esa información, pero creo que fue hace poco. Que mataron a una persona, a un repartidor que iba en moto, lo mataron. Para robarle la motocicleta. Entonces, ¿a qué nivel ya estamos de delincuencia que que, que llegan a matar a una persona para quitarle su, su implemento de trabajo más encima? Porque no, no, hay, no hay ni siquiera un poco de conciencia en eso. O sea... Ya una web es quitarle la moto a un web que va pasando y la otra también es quitarle la moto a un weón que está trabajando. Y más encima lo balean, ¿cachai? O sea, eh, eh, siento, que, siento que ya las cosas, la cosa se está saliendo de control, ¿cachai? Hay muchas personas que tienen que salir todos los días a trabajar eh, independientemente del tema COVID. Y ya de por sí se están exponiendo, yendo a trabajar, ¿cachai? Como para que también tengan que estar preocupándose de que no los vayan a robar, no los vayan a balear, no puedan volver a sus casas sano y salvo. ¿Cachai? Eh, creo, creo que el gobierno no se está haciendo cargo. Creo que no nadie se está haciendo cargo. Creo que se están haciendo los locos y, y vamos en peor. Vamos de mal en peor. Eh, cada vez se ve menos carabineros en las calles. Eh, cada vez hay más delincuencia, cada vez están robando con más y más, eh, se podría decir, eh, descaro. Eh, entonces ya casi, se, casi siento yo que esto va a llegar a un punto en que va a ser normal. Y no es normal, no es normal que, que, que anden robando sin tapujo, no es normal hermano y, y tenemos que hacer algo. Eh, lo, lo malo de todo esto es que va a llegar a un punto en que la gente va a decir basta y va a empezar a tomar la justicia por sus manos. Y, y yo creo que eso es peor. Yo creo que eso es peor. Y, y a las finales uno, a, a, al final uno al final uno va a terminar siendo uno que era víctima va a terminar siendo victimario y. y no es la idea. Cada vez estamos teniendo más robos de moto acá en Chile. ¿Cachai? Y, se está y no solo robo de motos, o sea, estoy colocando las motos de ejemplo porque, bueno, el tema del canal, es el tema que nos convoca a todos, pero en general, o sea, tanto autos, motos, bolsos, celulares y todo eso, shit, ni ustedes saben, ¿cachai? Pero en general. Yo buscando algunos videos, porque no encontré muchos, las hay que es fácil encontrar fotos de motos robadas y, y, y de casos de que se robaron motos. Pero es difícil encontrar videos wey. O por lo menos videos que se vean bien También, ¿cachai? Encontré 13 Man, me crece, pero... Pero, eh, Encontré 13 videos Los vamos a ver igual Y me gustaría que sacáramos conclusiones Que habláramos Y al final del, del tema me gustaría también Que habláramos un poco sobre eh, Lo que se puede hacer Para eh, Digamos, mitigar Un poco o, o tratar De evitar un robo este es el primer video, vamos a verlo. Bueno, ¿qué podemos ver acá? A dos personas, con una moto estacionada, la otra andando, ahí parado como si nada. No, nada del otro mundo, entre comillas, nada del otro mundo. Que se quedan ahí mirando, así como que no venga nadie, que nadie se dé cuenta. Mira ahí haciéndote el weón, cachai, así como que no estáis haciendo nada. Pero la única cosa que estáis cachando es el minuto exacto para llevarte la moto. De hecho, caché que se subió a la moto Se volvió a bajar, cachai Y ahora va Se baja el amigo también Y esta es la típica Cacharon el amague Esperar el momento preciso Cachai Para pa ir a la moto Pegarle una patada Porque si se fijan el de atrás Si se fijan el de atrás, acá el de atrás lo que hace con la pierna Le pega una patada Y rompen el traba volante Que en general En general Todos los traba volantes de las motos Valen corneta, Con todas sus letras Como lo pudieron ver ahí O sea ni siquiera le pegó una patada Le pegó como un empujón ¡pah! Y se desancló la moto Listo Y qué pasa después Ahí el hombre se va tranquilamente por la vida Y se lleva la moto ¿Cachai? Si se fijan no la prende sino que el otro lo lleva empujando. Y acá es un video de raid, jugando raid. <ríe> que no sé por qué sale esta wea acá. Ya pico. <ríe> ¿Cómo estuve ahí? <ríe> es como la misma forma de, de trabajo de estos weones, ¿cachai? Esperando el momento preciso que nadie lo esté mirando Romper el trabolante volante y llevarse la moto ¿Cachai? Estas motos se robarán en el día Mira Le está haciendo presión al trabolante volante A este le costó más A este weón le costó más ¿Qué weá? Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo Ahí sí, la, ahí la rompió Ahí le rompió el trabolante volante como que al principio le costó al weón. Y ahora se la llevan dando. ¿Cachai? Si ni siquiera la prenden, se la llevan caminando. ¿Cachai? Es tan fácil pescar la moto, romper el traje volante y llevársela caminando, weón. Es así de fácil que te roben la moto, weón. Es así de fácil que te roben tu moto. A uno de los new bikers. Le robaron la moto así, de la nada. El hombre la tenía estacionada afuera y se la llevaron. Se la llevaron. Qué paja, hermano. Qué impotencia, weón. Más encima, después ver la grabación y darte cuenta que se le rompieron el traje volante y se la llevaron caminando como así si nada, weón. Qué paja, weón. Este video es un poco más agresor. Porque este ya es un asalto literal. Este ya es un asalto. Y son unos conches su madre, weón. Aunque tiene, entre comillas, final feliz. Si se, fi si se fijaron, si se fijaron, primero pasan unos weones, ladrones, los de acá. El segundo va con casco, el primero va sin casco, pasan. Y acá viene la víctima, ¿cachai? Y mira, y acá tienen un tercero. Que el weón que viene en bicicleta, que viene detrás. Y acá los weones se dieron vuelta. ¿Cachai? Se dieron la vuelta ¿cachai? Y ahora intercept, intersectan acá A la persona en, en su moto Y la persona anda repartiendo pizza O sea, no sé qué andará repartiendo Pero repartió se cachas el tiro por la mochila Le intentan quitar la moto Bueno, el hombre Me imagino yo que debe estar más asustado que la mierda y, Bueno, ahí como que hay un corte en el video Y ahí están, ahí están los tres Ladrones, ¿cachai? Yo, tratando de llevarse la moto ¿Cachai? ¿Pero qué pasa? Que acá el weón no logra hacer andar la... La... ¿Cómo se llama? El, el scooter. No lo, no, lo, lo, lo, no, lo... ¡Ah! no logra hacer andar el scooter. ¿Cachai? Y lo intentan hacer andar, no pueden y al final la, la dejan tirada y se van. ¿Cachai? Me imagino yo que tiene que haber tenido algún sistema de corta corriente. Que ayudó en este caso para que no se la llevaran. Porque ahí como que la intenta empujar. Y es como que, ah, ya, chao. Dejen la agua, tirada y nos vamos. Acá se sube la moto y se van. ¿Cachai? Así que ahí el hombre corre con suerte. Y no le llevaron su, su herramienta de trabajo. tuvo algo de cueva Pero no todos corren con la misma suerte. Eso es lo malo. No todos corren con la misma suerte. Aquí, aquí ya también hay un robo. Y aquí sí se llevan la motocicleta. ¿Cachai? De hecho, acá hay, un no sé si una pareja, pero hay dos personas acá, creo. Y bueno, le roban la motocicleta a un repartidor. ¿Cachai? Acá hay dos personas. Acá abren como la típica puerta que hay en los pasajes. <coughs> Llega el repartidor. O sea, en realidad no es repartidor. No sé si es repartidor. No sé. Pero como que tiene un bolsito, así como que, me imagino yo. A lo mejor no. A lo mejor va a abrir el portón. No sé. De acá se bajan los güenes del auto. Que es algo que está pasando mucho en los portonazos. Que llegan, mira, y acá, puta. Si se fijan acá, uno de los güenes lo empieza a toquetear ahí. Para ver si, no sé, me imagino yo quitarle el celular, quitarle algo, ¿cachai? Mientras el otro güene le tratan de quitar la moto y se van. Y fue. Y en menos de un minuto ya te quitaron tu moto, te quitaron todo tu weón. Es un modo muy, muy usado. Muy usado y hay que tener mucho joy. Acá, puta, la impotencia culiada, weón, de que te roben tu moto. Brígido, weón. Brígido, brígido. Ya. Este es otro modus operandis Que está muy de moda, diría yo. Y yo creo que en conjunto con el que te rompan en el trabajo y se lleven las motos. Este es como el segundo más usado, creo yo. Porque... Bueno, en, en menos de un minuto tu moto desaparece. En menos de un minuto, hermano. Y ya no la vaya a encontrar, bueno, ni cagando, ni darte, ni no sé, weón. Yo creo que tenéis que tener mucha buena cueva Vamos no, sí, a sí. ¿Cachai? No. Acá llega una camioneta. Ahí está lento. ¿Cachai? Se bajan creo que tres o cuatro hueones Pescan la moto y la tiran para arriba Ya tu moto desaparece Ya no la encontráis más hermano Difícil sí. cuántos Se bajaron 4 cuatro hueones, cuatro pescan la moto Mira Pum Y creo que es una de alta cilindra weón. Creo, como que algo se ve ahí Y se deja notar Pam. Chao, ya arrancan Era y ahí se baja uno, pescan la moto, le rompen el trabolante volante y se la llevan. Mira, van en una CB190, weón. <ríe> y el otro lo empieza a empujar para llevarse la moto. Y ya fuiste bueno nomás, pues weón. ¿Cachai? Y cagaste. Se llevaron tu moto. Lo único malo de todos estos videos, bueno, es que la, la mayoría son videos de celulares grabando la, la, el monitor, bueno. Entonces se ven como súper mal. ¿Viste? Se echaron para atrás un poco. Y ahí se suben entre todos. la suben arriba. Y se van. Puta la No se ve lo que están haciendo. El weón bajó todo el celular, no se ve. Ahí se... Pam, pam, pam. Y listo. chao, nos vemos. Y fue. Este... Este es cuático. Este es cuático porque me da rabia. Que nadie hace nada. Acá hay weones que pasan así y se dan cuenta de que está pasando algo y no hacen absolutamente nada. Por lo menos, no sé, weón. Llamar a los pacos no se ve nadie. Recién cuando los guanes se van, salen todos los weones con el celular en la mano llamando a los pacos. Qué estúpido, weón. Pero no sé. En, en, siento que, weón. No sé, se, se podría haber hecho algo más, weón. No sé. Impotencia. Acá vemos al hombre, o a la señora, no sé quién es, weón. Que está como preparándose para irse, ¿cachai? ¿Cachai? Como la típica que te estés preparando Para pa ya subirte y toda la weá Abrochándote, colocándote tus guantes Toda la shit Y es cuando abordan acá al hombre ¿Cachai? Aparecen dos buenos, la abordan y se llevan la moto Bueno, wow. ahí está ¿Cachai? Pa Lo hacen Lo hacen hincarse en el suelo Mira cómo lo tienen en el suelo si yo veo eso, miren toda la gente pasando, todos haciéndose los weones. Si yo veo esa weá, no sé, weón. Yo creo que intervenir, intervendría, weón. O por lo menos llamar a los pacos, no sé, weón. A tratar de hacer algo. Mira, la, no, no pueden hacer andar la moto. Hacen pararse al weón. A, a la persona. Lo hacen pararse. Para que incluso les prenda la moto, pues weón. Los weones no saben ni prender la moto, weón. ¿Cachai? Y les prendió la moto y lo hacen tirarse al suelo de nuevo. Y le llevan la moto. ¿Cachai? Entonces, Fome. Fome, bueno, este video es algo antiguo, del 2017, pero yo creo que no se, no se aleja mucho, no se aleja mucho de, lo que, de lo que está pasando hoy en día. ¿Cachai? Repartidor en moto fue asesinado a balazo durante asalto en Wynn. Esto fue el 25 de junio del 2020. O sea, hace muy, muy poco. Dice en un Twitter Felipe Goffre dice desconocidos simularon un pedido de sushi para asaltar a un repartidor en el sector del recorrido. El recurso en Wynn El motorista al llegar a la dirección solicitada Fue acribillado a disparos Por los delincuentes que huyeron En su vehículo Brígida, acá salen unas fotos De la PDI y toda la shit Dice más abajito eh, Un hombre de 33 años Que realizaba servicios de reparto A domicilio, delivery eh, De un local de, de Sushi Fue asesinado durante la tarde de anoche Este miércoles en la comuna de Wynn eh, al sur de Santiago A manos de asaltantes que simularon una compra Según lo informado por la brigada de homicidios eh, De la policía de investigaciones El crimen ocurrió sobre las 19 horas En la intersección de las calles de Padre Hurtado Y con el recurso en el sector rural de Alto Jaguel. Estamos a ese nivel de mierda weón Donde eh, los delincuentes están haciendo la wea que quieren hermano y yo creo que nos va a mejorar. O sea, si, si, si no sucede algo, ya sea tema policial o no sé, weón, algo, eh, vamos a seguir teniendo estos esto robos. Eh, estos robos, weón. Bueno. Algo me dicen acá que fue, al final desmintieron que fue un falso envío. Ah, ya, bacán, bacán. Y entonces, ¿en qué quedó? Porque esto estaba en las noticias, o sea, es eh, un reportaje oficial, ¿no? Creo que hicieron hasta una caravana super grande donde lo despidieron y todo. Pero independiente independiente de, de si fue por delivery o no, o toda la chit, independiente de todas las weas. ¿Lo mataron para robarle la moto? Weón. Fome. Fome, fome, fome, el nivel en el que estamos, weón. Eh, Claudio Hernández dice, buena, buena, pelado, buena, buena, mi rey. Eh, Diego Rojas Plaza dice, eso lo dije hace rato. Yo me refería a que está pasando lo de que la gente está tomando acción. Ah, yeah. Sí, sí, me imagino, pues, bueno, si no queda de otra. No queda de otra. Eh, y, y, y yo creo que ya, ya va a llegar un punto, weón, en que como les comenté, de víctima vas a pasar a ser victimario. Eh, y eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que a mí me preocupa, llegar a ese extremo. Porque a las finales, porque te roben a ti. Tú te vas a defender y al final el que se va en caner es tú. Y yo tengo un amigo que le robaron algo. Lo intentamos recuperar. Yo me hice pasar por Palo Blanco. Intentamos recuperarlo. Y al final el que pasó el día y pasó a... ¿Cómo se llama? Pasó la noche en comisaría. Después se fue a tribunales. Eh, fue mi amigo, pues, Y eso, que a él le robaron las cosas. ¿Cachai? Eh, Recuperamos la weá que la habían robado, pero. Weón, a la final le procesaron a mi amigo, pues weón. Siendo que el otro weón era el que se había robado la weá. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso fue hace rato. Pero, pero igual, pues weón. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. ¿cachai? Eh. El Diego acá. ¡Vos pues weón! <risa> acá <risa> acá está el weón que le se lo llevaron en cara, pues weón. <risa> No te puedo creer, güey, dice Pero con freno de disco la suben al furgón y fuiste bueno igual Sí, para allá voy a ir, para allá voy, para allá voy, para allá voy Sabrina Cabral dice Es que malo, vos, eh, ¿por qué no vivís en Argentina? ¿En serio? ¿En Argentina es peor? En Argentina es peor, Sabrina. Confírmame esa información. <risa> Oye, el Claudio Hernández dice, bro, creo que a todos los videos, creo que de todos los videos ni uno tenía algún elemento de seguridad. Mínimo, candadito de disco. Por último, para hacer difícil a los hueones. Para allá voy, hermano. Para allá voy. Muy buena observación, bro. La Sabrina nos dice, sí, sí, pelado. Acá, por una moto te matan en, en Capital. En mi ciudad, por suerte, no. ¡Qué brígido, bro! ¡Qué brígido! O sea, eh, la Sabrina, que vive allá en Argentina, eh, nos comenta eso. Pues, bueno, que allá es más brígido que acá. O sea, por lo, o sea, no sé. Yo, o sea, yo, Acá por lo menos lo que se ve a nivel noticia, porque es difícil saber todo lo que pasa, pero por lo menos a nivel noticia no se ven tantos balazos por robo. De moto. ¿cachai? Pero si allá la sabrina nos dice que es más brígido y que matan a la gente por robarle las cosas, están un poco peor que nosotros. Sobre el tema de qué pasa cuando ya te roban tu moto. Qué es lo que hace la gente. Y que muchas veces nosotros ayudamos a los hueones que se roban las motos. Sí, los ayudamos y muy, muchas veces yo creo que no te has dado ni cuenta, hermano, que estás ayudando, ayudando a un ladrón. Eh, bueno, ¿qué nos dice acá? ¿Qué pasa con las motos robadas? ¿Qué sucede? Algunas falsifican los documentos. Otras adulteran las facturas. ¿Cachai? Y las siguen usando. Algunas weas clonan. Eh, clonan algún, no sé, algún dato de otra moto que sea igual. Clonan la patente clonan los papeles, toda la shit, y al final terminan siendo motos que están circulando tranquilamente y no se dan cuenta. Eh, en muchas ocasiones, y hubo un tiempo, que todos los motociclistas estaban enojados con los pacos. Todos, todos. Era, era, era weá de meterse un grupo de motocos y ver, oye, están controlando acá los pacos, se están llevando las motos, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hermano. Si están controlando, es por algo. Si están los pacos controlando y se llevaron 20 motos, es por algo. Es porque estaban sin papeles, es porque más de alguna a lo mejor estaba robada. Era porque andáis circulando sin tu licencia, que eso no corresponde. Así que, ojo, ojo, si, si, están, si está carabinero ahí y tú andas con tus papeles y te paran, weón, bacán. O sea, yo no soy pro Paco. De hecho, hay muchas cosas que. No, no. Hay muchas cosas con las que difiero. Pero. Pero si hay. Si están controlando. Si está controlando carabineros. Es por algo. Y es bueno que controlen. Porque así encuentran motos robadas. Motos que están eh, no sé, weón, Que no pueden circular, weón. Están con los papeles atrasados y toda la shit. Pero en su mayoría muchas veces toman, se encuentran con motos robadas, weón, Y eso es bueno. Porque así las pueden, se pueden recuperar. Entonces, porque yo les comentaba que en muchas ocasiones eh, nosotros terminamos ayudando a los ladrones? Y yo creo que ustedes no se dan ni cuenta. Me voy a meter a mi Facebook. Me voy a meter a mi Facebook. Y les voy a decir por qué. Es súper fácil. En un par de clics yo puedo ayudarle a un ladrón. Porque yo no soy capaz... De preguntar a hacer un par de preguntas. Es tan fácil como meterse al marketplace. Por ejemplo, de Facebook. Y empezar a buscar repuestos. Repuestos de moto en desarme. Y vender los repuestos súper baratos. Súper, súper barato. Y tú dices pero guan, wow, si esta pieza vale 150 lucas. Un guam me la está vendiendo en 20 lucas. Se la compro. Con la mano en el corazón. Hermano, tú que compraste un repuesto, ya sea por Mercado Libre, ya sea por por el, por el Marketplace o por donde sea un grupo de de Facebook, de moto. Tú con la mano en el corazón. Si tú compraste un repuesto, te diste la paja de preguntarle si tenía los papeles de la moto... No, verdad. Es súper fácil. Yo necesitaba un repuesto de una moto y lo que hice fue eh, preguntar a la persona si tenía el repuesto, a cuánto tenía el repuesto, toda la OEA y qué fue lo que hice yo. Le pregunté, disculpa amigo, ¿tení los papeles de la moto? Me gustaría verlos para hacer la compra. Y así en el, en el comentario, no se lo hablé al directo, en el comentario de la publicación donde él estaba vendiendo las partes de la moto. Y el loco me bloquea automático. ¿Cachai? Me bloquea automático. Entonces lo primero que uno se viene a la cabeza es... Ah, moto roba. ¿Cachai? Uno, nosotros nos quejamos mucho de que, de que se están robando motos, de que aquí calla toda la weá, ¿cachai? Pero al mismo tiempo soy feliz tú porque están robando los repuestos que tú estás comprando más barato. Espero hacerme entender. ¿Cachai? O sea, si estáis fomentando que roben las motos, pues, po, porque si el weón cacha que roba una moto, vende los repuestos rápidos, va a volver a robar otra moto. Y así, es, y así es como las motos no vuelven a aparecer nunca más, weón. Bueno. Y lo que les comento es verdad, o sea, pasa. Y la gente, un buen publica: Oye, moto en desarme, ¡fum! La moto desaparece en una semana. En muchos de los videos que vimos, yo creo que en la mayoría, ninguna de las motos tenía ninguna medida de seguridad. Ninguna. Ni un candadito, ni una cadenita, ni nada. Y de repente, con un par de cosas que no son caras, que no son caras, uno puede tener su moto un poco más segura. Como por ejemplo los candados de disco. Eh, una cadena gruesa, una cadena buena pues bueno, no, no vayan a comprar una cadena de estas de, no sé para pues, bueno, el portón, porque esas weas la rompen con, con otras weas que son súper fáciles de conseguir pues la, la idea es que tengan algún tipo de, de seguridad pues, ¿cachai? y yo les recomiendo a ustedes, cabrón, dos cosas la primera es que cuiden sus motos y las dejen en lugares ojalá donde haya mucha gente, aunque de repente ese consejo es un poco nefasto Porque aunque haya mucha gente nadie hace nada Pero si pueden, dejenla amarrada Déjenla con su candado Si pueden, solo si pueden Colóquenle un GPS Y si el dinero les da Aseguren su moto Esta weá No creo que baje luego La delincuencia no creo que baje ahora Así que si pueden cómprenle un seguro a su moto si es que monetariamente ustedes pueden. Yo estoy ahí, estoy buscando un seguro para colocarle a la moto. Porque de verdad, o sea, todos los días estoy viendo robos de moto. Todos los días me llegan mensajes con robos de moto. Si ya antes veía yo uno diario, ahora estoy viendo cuatro o cinco. Entonces imagínate, esos son los que se llegan a ver. Imagínate los que los que no se ven. O sea, me refiero yo a los que no tienen pantalla, por decirte alguna. Es cosa de acordarse cuando fuimos a comprar los pantalones para la aventura sureña. Dejé el candado puesto, wey. casi me saco la chucha. Wey. <risa> de nuevo, wey. porque en el, en el video que hice cuando fui a comprar el, el supermercado, ahora para la pandemia, me pasó lo mismo. También dejé el candado puesto y se me olvidó. Eh, Axel dice: Igual hay marcas que traen sistemas de seguridad como el de la CBR500, de la llave trae chip. Sí, es que, es que hay varios sistemas. Wey. O sea, hay muchas maneras de tratar de evitar el robo de la moto. Tenéis corta corriente. Tenéis este sistema de chip que también es por corta corriente, tenéis los GPS, tenéis los candados, tenéis las cadenas, tenéis de todo. Pero no todos tienen los mismos recursos de repente para poder comprarse esa jet. Entonces es medio complicado. O sea, intenten invertir en lo que, lo que más puedan, weón. yo creo que es lo mejor. Y, y ninguno de esos tampoco es infalible. ¿eh? Ninguno de esos es infalible. Eh, yo creo que como lo único que te podría decir Como más efectivo, entre comillas Es un seguro weón. Así que si te roban la moto te pueden devolver Otra moto O te pasan algo más de plata para comprarte Otra moto, no sé La verdad tampoco no soy muy eh, Conocedor de cómo funcionan los seguros Pero es una opción Ya eh, Vamos a dejar de lado el tema de los robos Y quiero pasar a lo que es El tema de Ayudas, consejos, partimos del motoblog en general. Y yo creo que varios quieren quieren saber de eso. Para comenzar, les quiero decir y contar que yo partí en esta weá del motoblog hace tres años ya. O sea, tres años, weá. Ha pasado, harto rato. 21 de mayo. Publiqué mi primer video en YouTube. Y yo no tenía pico idea del motoblog. Nada. Al único buen que cachaba era al Magis y no cachaba a nadie más. Tenía algunos conocimientos de grabación y de edición, pero lo mínimo. Y el resto se fue aplicando en el, en el tiempo. Fui aprendiendo, autodidacta, buscando más información, cachando aquí, viendo allá. Y prueba y error. Eso fue lo, lo, lo más. Lo más se podría decir. Concurrent, concurrente dentro del canal De hecho en, en, en, hay algunos videos que eh, Hay algunos videos que si te fijáis en el canal Tienen muchas más visitas que otras Otras casi ni se vieron Entonces eh, eso a eso me refiero con prueba y error claro. Y ya después con el, con el tiempo ya me di cuenta más o menos Lo que a la gente le gustaba ver A mi público, y, con, y eso Y eso lo único que te lo da Es el tiempo y el trabajo dentro del canal sobre todo cuando tú soy un weón que ya algo cacha. Yo no soy experto tampoco. No quiero que me tomen como un weón. Ah, este weón sabe mucho, no. Yo le estoy contando mi experiencia. ¿Cachai? Y se nota. Se nota cuando hacen las weas rápido, no le ponen mucho amor y la wea como salga. ¿Cachai? Eso no lo hagan nunca, cabros. No lo hagan nunca. Ustedes que quieren meterse en esto, que quieren ser motoblogger, que quieren mostrarse en YouTube, quieren tratar de eh, tener su pantalla y mostrar su forma de ver las cosas, no sean así. Denle dedicación. Denle tiempo a la weá. Porque no es llegar y de hacerlo. Demoran. Yo de repente haciendo un video, me demoro... En edición, preparación y todo, unas 6-8 horas, más o menos Que tampoco es tanto, pero de repente si lo miráis así eh, Estar 8 horas pegado en el computador seguía eh, es tema Es tema, ¿cachai? Y es desgaste porque eh, de repente tenéis que hacer otras web también, ¿cachai? ¿Cachai? Si, si se demoran una semana en editar el video, demórense la semana en editar el video si se van a demorar un mes en sacar su video Hágalo, háganlo con tiempo Si se equivocaron en la grabación No sean Hueones como yo en su minuto Que lo subía tal cual Grábenlo de nuevo Dense en la paja Se los digo, de corazón Ahora, hay alguien que me hizo caso Yo se lo había dicho hace mucho tiempo atrás Que era Fabricio Varela De protección legal para motociclista Él ahora está sacando su motoblog ¿Cachai? Y le está yendo la raja. Yo creo que en cualquier minuto este huevón me pasa en suscriptores, en reproducciones y toda la web. Porque este weón, como tiene un enfoque eh, de leyes, eh, tiene, tiene el camino hecho. Tiene el camino hecho. Lo estoy buscando. lo estoy buscando. Y tiene el camino libre. No tiene nadie, nadie, nadie que le haga competencia acá en Chile en el motoblog. Entonces este buen en cualquier minuto me, me, me va a pasar y va a empezar a tener, va a ser como un efecto bola de nieve. Este buen subió su primer motoblog hace un mes. ¿Ya? ya tiene 700 suscriptores y ya sus videos superan los mil, el, las mil reproducciones. ¿Cachai? Y acá analiza casos de, de choques. Eh, y yo creo que Por lo menos los últimos tres videos han sido analizando choques ¿cachai? Y te lo, te lo muestras de manera legal ¿Cachai? Entonces, por eso yo digo que Conchetumare wey, Me asusté El cuarentena Se acaba de suscribir Y esta guayo la tendía más fuerte que la mierda y Me asusté wey. Yo dije que Gracias hermano el cuarentena por suscribirse Al canal eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, te dan enfoque legal. ¿Cachai? Entonces tú, tú también vas aprendiendo en esto. ¿Cachai? Así que este weón no tiene competencia. Yo creo que este weón le va a ir la raja, weón. Ah, no, pero acá dice, el cuarentena dice, ¿cómo lidias con los haters o haters? Mira, te soy sincero, los pesco poco y nada. ¿Por qué? Eh, porque... Hay muchas formas de decir que algo no te gusta, ¿ya? Y a mí cuando la gente viene y me dice, oye, pelado, ¿sabes qué? Eh, me lo escriben en los comentarios y me dicen, oye, eh, sé que este video no me gustó porque encuentro que tu forma de ver las cosas no es, ¿cachai? No me gusta. Entonces, eh, ese tipo de comentarios yo los tomo y los considero, ¿cachai? Porque también tenéis que ser autocrítico. Pero, weón, cuando viene un weón y te dice Oye, pelado, culeado valís yampa no salís de nada de moto, vos quién soy, y quién te no, echó ficha, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esos comentarios, hermano, me los paso por la bolsa de lo... Menos mal que me acabáis de interrumpir Black Drummond, hermano. <ríe> Se acaba, acaba de donar 2.500 pesos. Manegue en la casa. You know me, bro. Gracias, Black Drummond. Hermano, gracias, hermano, por esos 2.500 pesos. Gracias, Mapana. Eh, esos comentarios no los considero, hermano Porque una, hay formas constructivas de decir, de decir que algo no te gusta Ya hay formas destructivas De decir lo demás ¿cachai? Entonces cuando alguien viene Y te dice de manera destructiva Algo, lo mejor es que No te contagies de esa mala vibra Y deja que pase O de repente le respondo, pero le respondo así como Sarcásticamente, Anda, Y le respondí, hermano, deja tu dislike Saludos ¿Cachai? Y ahora ¿Cachai? No me caliento la cabeza eh, Lo que sí tienen que tener claro, cabros Que si se quieren meter en esto del motoblog Pasan a ser automáticamente Un personaje público Y al ser un personaje público Estás expuesto a A que te digan cosas de manera pública ¿Cachai? Entonces, si tú no eres capaz De aceptar eso Vas a pasar malos ratos Puta la weá, es que a nadie le gusta esto, pucha, me equivoqué, pucha, acá. No, hermano, no, hermano. Tómalo, malo, tómalo, envuélvelo y se los metís por la raja. <ríe> no los pesquís, perro, hace lo tuyo. Y lo más importante de todo, sé tú mismo, hermano. En el motoblog sé tú mismo. No cambies, hermano, no cambies, porque eso va a ser la chispa eso va a ser lo que te va a hacer diferente al otro motoblog de al lado. A, a mí lo que más me reclaman en los en lo, um, motoblogs es que soy muy chucheta. Es que mucho garabato. Es que mucho weón. Es que mucho conche tu madre. Es que mucho aquí y mucho allá. Bro, yo soy así. Conche tu madre, conche tu madre. Soy así, bro. Mandegue, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Pero dime, ¿qué pasa? Así soy, ¿qué pasa? Y no voy a cambiar. Sé tú, hermano. Sé tú. Tú, tú. Gracias, Felipe Pineda, por esas dos luquitas. Manegue. No nos colocó ningún, ningún texto. Gracias, cabros, por las luquitas. Agradecen de todo que colocó. Si ustedes cambian todo el rato por lo que les dicen los demás, por el final terminan siendo un títere del resto. Si usted es chucheta, sea chucheta. El que lo va a seguir, lo va a aguantar chucheta. Y es así de simple. ¿Me cacháis? Así que no sean bobos. Sean ustedes mismos y hagan los motoblogs como ustedes quieran. ¿Ya? Sean 10, sean 20, sean 30, sean 50 personas. Pero los que lo siguen les van a dar like, les van a comentar por lo que ustedes son. Ya. Ahora sí nos vamos a la pasta. Ahora sí nos vamos ahí al, al teje maneje Ahí, lo que ustedes quieren saber Pelado, ¿qué cámara usas? Más, bro Antiguamente, en los primeros videos Yo usaba La GoPro Hero 3 Se los voy a mostrar eh, ¿Qué pasaba? A mí me encantaba mucho esta cámara Me gustaba mucho Era barata Las baterías eran baratas Tenía muchas baterías Bueno, todavía las tengo ahí tiradas pero en ese tiempo el adaptador de micrófono para esa cámara me salía mil pesos. Más o menos. ¿Cachai? Y hoy en día el adaptador para mi cámara me sale mil pesos. O sea, verán, notarán ustedes una gran diferencia de precio. Miren, les voy a mostrar la manera cutre, la manera fea, la manera... cochito, <risa> ¡Oh, señor! A ver, déjenme buscar el Instagram. Es que quiero, quiero llegar a las primeras fotos porque creo que ahí sale. como tenía puesta yo la cámara antes? Bueno, es que era... Era asqueroso, hermano. Esto era el soporte de la GoPro con un velcro. Esta fue la fase 2, pues weón. Bueno, todavía no llegamos a la fase cutre. Aquí ya estaba más piola. Aquí ya estaba más piola y era más decente. Era un pedazo de velcro con, un, con el adaptador y chao, No estaba ni pegado. Mira, acá se ve de cerca. No se ve completo, pero se ve de cerca. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. La GoPro Hero. Y... Acá está, adivinen que es esa hueá que la cruza Es un amarracable, hermano Un cable. o sea, pesqué el amarracable Pesqué la cámara Pa, ahí quedó Y ahí grabé mi primer motolog. Mira, aquí se ve Un poco más No, la puedo agrandar más No sé si la alcanzan a ver ustedes Ahí hay un cable también Este es negro, sí y ahí está la cámara a, a pegar al casco con amarra cable. Y era. ¿Cachai? Así empezó el motoblog. Esa foto yo la saqué en mi primer día de motoblog Cuando grabé el primer motoblog. Y ya acá ya, ya la tenía a nivel más pro. ¿Cachai? Y esta guaya estaba amarrada. Tenía un soporte. Aquí está el adaptador. Ahí está el cable para el micrófono. ¿Cachai? Entonces ya con el tiempo tú vas aprendiendo y vas haciendo más cosas. Vais cachando que la weá no es así, ya... Pero así empecé yo. O sea, si tú querés... Sí, Camilo, estaba más flaco. Mucho más flaco. Ahora no me cruza esa chaqueta, weón. No me cruza la chaqueta Repsol, weón. Todavía la tengo. La tengo de recuerdo. Eso, a lo que iba. No es necesario tener... Grandes cosas para hacer tu motovlog Como por ejemplo lo que le acabo de mostrar La cámara amarrar el casco Cutremente así pero brígidamente Mal, ahí está Pum De hecho en el primer video se escucha como el ojete Porque no tenía adaptador No tenía tampoco el ¿Cómo se llama esta weá? Micrófono Y estáis con el micrófono del... de la misma GoPro Entonces como les decía yo eh, Weón no es necesario tener un, un, un adaptador agilado. No es necesario que tú tengáis eh, la, el mejor... Eh, ¿Cómo se llama esta weá? Eh, soporte. Weón, como le, como vieron ahí, mi primer soporte fue un amarracable, weón. Amarrado a la cámara. entonces, Perdón, amarrado al, al casco. Entonces no es necesario tenerlo mejor. Pueden hacerlo a partir de a poquito. ¿Por qué? Porque también si quieren mejorar las cosas. Si quieren ir mejorando y quieren dedicarse a esta wea, Tienen que invertir plata. Lo siento, no todo va a ser gratis, no todo va a ser fácil tampoco, porque si fuese fácil todo el mundo lo haría. Pero para empezar pueden hacerlo con lo que tengan y si cachan, ven que la huea les gustó, que sienten que pueden hacerlo mejor, que quieren seguir haciéndolo y todo eso ayer empiezan a invertir. Y ahí pueden empezar a invertir en adaptador, en otra cámara web que ya vamos a hablar o sea cámara web en otra cámara que ya voy a hablar de eso etcétera etcétera etcétera eh, ese el otro video que les mostré ochenta y tantos dislikes siento diciendo que un video ahí nomás. que yo que yo ahí fue cuando yo caché que bueno no puedo pegarme en los videos cinco minutos hablando así yo no puedo a la gente no le gusta eso la gente se aburre ¿caché? O sea ahí caché ese fue mi prueba y error ¿Cachai? Entonces, ahí ya dije, ya, nunca más, de hecho, lo intenté hacer de nuevo, acá, en el otro video, donde me, me, también me pongo a hablar, con el tiempo, ¿cachai o no? 4 dislikes nomás. Entonces, este video también es así, pero este es como más dinámico, como que, oh, mi pelo, weón, estaba más flaco, weón. Aquí es como una mezcla, porque mezclo un poco las imágenes donde salí andando en moto y hablando, ¿cachai? Pero ya caché que ahí no puedo estar mucho rato ahí pegado conversando, haciendo un live es distinto, ¿cachai? esa entonces ahí aprendí. Entonces, esta, esas son cosas que ustedes van a ir aprendiendo en el día a día a medida que vayan haciendo sus propios motovlogs. ¿cachai? Yo les estoy contando mi experiencia, que fue cuando salió hace, hace como un año y algo ya la Hero 7, y ahí comenzó un grave problema que tuve yo que fue el audio. De hecho, los últimos videos, todos, ninguno está grabado con micrófono de los motoblocks. Todos están grabados con el micrófono, pero de la, de la cámara. ¿Cachai? Y no puedo andar rápido y hablar, pues. Po. Por eso en muchos videos hablo cuando estoy estacionado en un semáforo, o estacionado en la, a la orilla, o andando lentito, entre medio de los autos. Pero no puedo hablar cuando voy manejando rápido. O entre comillas, si es rápido, me, me refiero a 40. ¿Cachai? Ya de 40 para arriba ya no se escucha la voz. ¿Por qué? Porque el adaptador, a diferencia del otro, eh, este valía 70 lucas, el otro valía 5 lucas. ¿Cachai? Hay muchas cámaras que ustedes pueden ocupar. No necesariamente tienen que ocupar una GoPro o una Sony, que también son buenas. Eh, hay otras también alternativas como la SJ Cam hay cámaras que tú puedes comprar por aliexpress que son bastante buenas no les voy a dar marcas porque no las he probado yo y no les podría decir efectivamente son así son asá pero sí me han llegado muchos comentarios de algunas cámaras que son bastante buenas ¿cachai? lo que sí les comento y les digo al tiro no son malas pero no van a tener la calidad de una gopro no son malas pero no van a tener el estabilizador de una gopro hay una que es la Osmo de DJI, o de DJI. DJI, sí, DJI, es la Osmo Action Camp. Esa también es buena, esa también es buena. De hecho, yo diría que esa le hace la competencia directa a la GoPro Hero 7. Porque cuando ahora GoPro sacó la 8, ahí la Osmo se fue a la chucha. Pero... Creo que le hace la competencia directa a la que tengo yo. La Osmo. La de DJI. Eh, creo que es súper buena cámara, güey. Súper, súper, súper buena cámara. Pero creo que tiene problemas con el tema de sacar fotografías. Pero, puta... Man. Hoy en día, si queréis una foto, la saquéis con el celular. ¿Qué, ¿Qué tienen que mirar en una cámara, hermano? Eso, para allá vamos a ir ahora. ¿Qué tienen que mirar en una cámara? Que sea de buena resolución. Hay una cosa súper importante. Es un video lo que tú estás haciendo. Una cámara con mala resolución. ¡Ah! ¿Quién me donó? ¡Pablito CBR Blue, la casa más Gracias, Pablito. Te rajaste, hermano. Oye, pa Pablito se ha rajado en todos los últimos directos con 2.500 pesos, hermano. Muchísimas gracias, más bro, más eh, Dice, saludos, peladito. Un aporte para el micrófono. <risas> ¡Shit! Ya lo compré, hermano. Ya lo compré. Lo malo que está en la casa de mis viejos. Si no, se lo mostraría ahora. Pero, por, bueno, por, por este tema no lo puedo ir a buscar. Pero ya lo compré, ya lo tienen mis viejos. Así que yo creo que ya pronto, cuando salgamos de toda esta shit, van a empezar los motoblogs ahí con micro en el casco. ¿Cómo lo voy a colocar? No sé. Si yo grabo un video con una cámara que se ve todo pixelado, ¿qué sucede? La gente va a ver 30 segundos de mi video y se va a ir. Se va a ir. No te van a pescar. ¿Por qué? Porque ellos saben... Que si buscan dos videos más, van a encontrar un weón que se vea mejor que tú y lo van a ver a él. No te van a ver a ti. El sonido. Es muy, muy importante el sonido. Si yo veo en un motoblog en donde el weón está. ¡Hola! Bienvenidos a mi video. Estamos aquí. Yo estoy. Y ahora lo veo. Vamos a ir a comprar la respuesta. Chao. 30 segundos de esa weá y la gente se va a ir. El audio es súper importante. La idea es que se escuche lo mejor posible. Camilo Reyes, mi pana, bro. ¿Qué pasó, Manegue? Dice una luquita más, por si acaso. ¡Uh, ¿Cuánto supo? ¿Cuánto supo el Camilo, Manegue? Gracias, mi pana. Gracias, mi rey. Gracias por esa luquita. Esto no lo van a ver nunca en el canal, weón. Esta es la cámara que me compré. No, no, no encontré la, la imagen de la cámara grabando, pero aquí. Aquí estoy eh, viéndola, toda la weá, porque me acuerdo que la fui a retirar y toda la weá. ¿Cachai? Pero es de estas cámaras chinas. ¿Cachai? Que me salió 40 lucas. ¡De <risa> qué chucha! Por esa weá el video nunca salió a la luz, weón. No pesa nada, weón. Parece juguete, la weón. ¿Se dieron cuenta de mi comentario automático cuando la, la tomé? Dice, esta cámara no pesa nada. Parece juguete. Y de verdad. Era un juguete, weón. Era un juguete que, gra que grababa. Si se fijaron, ahí dice 4K, pero de 4K no tiene nada. 4K. La weón grababa que como que en 4K, ¿no? 480. Creo que se me había quedado <risa> la tarjeta. Adivinen qué se le quedó a la weón, no? weón. <risa> la tarjeta pues, la quería probar y no la no había llevado la tarjeta se <risa> supone que la pruebe ah pero ojo se me estaba yendo una parte pero es la parte más importante del audio pelado ¿cómo grabáis ok hay muchas formas de grabar muchas y unas más caras que otras ya eh, para grabar el audio tienes la opción de bueno, es una más cutre que la otra, pero eh, tienes la opción de grabar con el audio de la cámara, que no lo recomiendo para nada. Tienes la opción de utilizar tu celular y tu mano libre del celular, que lo puedes colocar acá, ojalá lo más lo mejor posible, y también sirve. Puede, y después cuando pases a la edición, puedes juntar el audio. Que yo en su minuto lo hice. Y creo que. Creo que tengo el video acá, weón. Acá, como estaba revisando, creo que lo tengo. Creo. <ríe> Oye, hermano, es que me gusta ver esta weá, weón. No sé, weón, como que me, me, me acuerdo de todo, de, de todo lo que ha pasado estos tres años, hermano. Que han, han, weón, han sido tres años. Miren, acá estoy con las dos cámaras. ¿Ya? Y aquí estoy grabando con el, con el manos libres del teléfono. Esta es la prueba número 844 No 2130. se escucha mal. Que weá, se paró la weá. Esta es con la cámara nueva, la cámara secundaria y con un truco de micrófono. Ya que conecté. Ya que conecté el. Ahí se empieza a ir a la mierda. Manos libres del celular al celular y de ahí estoy grabando. No sé cómo mierda se va a escuchar. Como el ojete, claramente. Eh, no sé cómo mierda se. se eh, qué tipo de calidad va a salir esta shit. Ni siquiera sincronizado, weón. Voy a ir a <risa> Literal. <risa> bueno, pico. Eh... Ese es un claro ejemplo de, que, de cómo ustedes podrían grabar el audio. Cacharon que al principio se escuchaba pero nítido. Se escuchaba súper súper bien. ¿Cachai? Pero cuando empecé a andar, empezó el problema. ¿Qué les puedo aconsejar para eso? Una esponjita. Lo que hice yo después de eso, ¿qué fue? <coughs> fue pescar el manos libres. Eh, asumamos que este es el micrófono del manos libre. Entonces yo pesqué una esponja. Literalmente una esponja de estas de lavar la losa. La corté para que quedara por encima del, manos libre, del micrófono en manos libres. Y con eso grababa yo. Y se escuchaba bien. Se escuchaba bien. El hueveo era. Después en la postproducción, en la edición. Y ahí era el hueveo. Pero se escuchaba bien. Se escuchaba bien. Y con el movimiento de la moto, con el aire que, que pasa, no se escuchaba. Se escuchaba muy, muy, muy poco. Así que ese es un truco. Ahora viene... La donde tenéis que poner platita, platita tuya de tu bolsillo. Lo que podía hacer es comprarte una grabadora de audio, grabadora de audio, de estas que, que típicamente uno puede encontrar en la universidad, es cuando vaya a clase y toda la weá. Y utilizar un micrófono de solapa o micrófono Lavalier, que son los que utilizan normalmente para hacer entrevistas y toda esa shit. ¿Ya? Eh, entonces, eso lo podéis rutear. A rutear me refiero a pasar por debajo de la ropa y toda la weá. Te lo pasáis por debajo de la ropa. Que salga por el casco, te lo colocáis por aquí. Y que te quede acá para poder hablar. Ojo, consejo, no coloquen el micrófono acá. No se coloquen el micrófono al frente. Porque si te veo escuchando. Se termina escuchando así, colóquenselo al lado, acá, y ni siquiera acá al lado, acá atrás, aquí si sí se va a escuchar igual ¿ya? cosa que el viento del micrófono cuando tú, el viento que tú tiras cuando hablas no le llegue directamente al micrófono ni tampoco se escuche como tan cerca, ¿por qué? porque si se escucha muy cerca se termina saturando la weá comprando el adaptador bueno, depende de la cámara cuánto te sale el adaptador weón. La más cara, el adaptador más caro de la vida De la existencia de una cámara Es la de la GoPro Hueá cara, weón. pero pico ¿sí? weón, Me van a escuchar Que me quejo de esa weón, yo creo que toda la vida Porque es muy caro En fin eh, Depende de la cámara Por ejemplo la Osmo La DJI, que es la que yo les comento También tiene un adaptador de micrófono Es mucho más barato que el adaptador de micrófono De la, de la GoPro y... Pero, perdón, de la GoPro desde la 5 para arriba Porque de la 5 para abajo La 4, la 3 Utilizan otro adaptador que eso ¿En qué les beneficia a ustedes? Comprar el adaptador de la cámara Y utilizar directamente eh, El micrófono conectado a la cámara De que en postproducción No van a tener que juntar el audio Ya lo tienen listo Llegar, cortar, pegar Y renderizar ¿Cachai? Yo tengo mi video hecho, grabé, independiente de cómo haya grabado el audio, ya sea externo o interno directo en la cámara, yo voy a mi programa. Pelado, ¿qué programa usas tú para editar? Hay muchos programas cabros, hay muchos programas, algunos gratuitos, otros gratuitos y otros de pago directo. Personalmente yo uso el Vegas. Vegas Pro 16. Creo que ya está en la versión 17. ¿Te pasas? Gracias. Ya. ¿Qué tenemos acá? Tenemos al Geo con la rueda en Falopa. Haciéndose estúpide, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya tenemos nuestro video hecho, toda esta weá. Y nosotros, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Editar nuestro video. Y para eso existen los programas de edición. ¿Qué, pro qué programas tenemos? Tenemos los más conocidos son el Vegas, el Premiere. También está el de Mac, que no me acuerdo cómo se llama. Se llama algo de Cat. También hay unos gratuitos, como DaVinci Resolve. Que es un programa gratuito. Muy parecido al Vegas. Y tiene una facilidad muy grande al minuto de hacer transiciones y toda la chat. Corrección de color y todo. Yo intenté usar el DaVinci Resolve y no me gustó. Probablemente sea porque estoy acostumbrado al Vegas. Con el Vegas vengo trabajando hace muchos años y se me hace mucho más fácil. El Premiere es un programa más pro player. ¿Cachai? Es como... Es como el top del top. Entre comillas. ¿Cachai? Entonces... Final Cut, gracias Manu, te pasaste. Está el Pro, el Vega, el Final Cut. Esos son como los más conocidos. ¿En qué programa editas? Yo les digo en el Vegas. Y les pregunto tú en cuál estás editando y muchas veces editan desde el celular. So, no digo que sea un recurso malo, pero yo creo que es mejorable. ¿Por qué? Porque eh, es, se podría decir eh, que... No, te, no tienes la misma facilidad y las mismas herramientas editando desde tu teléfono que editando con un programa de PC Que va a cumplir con muchas más funciones y te va a ayudar mucho más El Vega dice, les recomiendo la SJCAM 5000, buena cámara y barata La, la, la SJCAM tiene una línea que, que, es, buena, que es buena, yo, te, yo tengo la, la 4000 creo Que igual le faltaba estabilizador a esa cámara le faltaba estabilizador y yo creo que sería una buena cámara para pa empezar. Antes de retirarme y ya dejar de ser tan serio que no me gusta. Eh, tengan mucho cuidado con lo que hablan, con lo que dicen. ¿ya? ¿Por qué? Porque es súper fácil desinformar. Es súper fácil eh, equivocarse y decir cosas que no son. Entonces tratemos de informar y no desinformar. Seamos responsables también con lo que decimos. Porque no sabemos quién nos ve, no sabemos quién puede tomar una mala decisión por lo que nosotros dijimos. Así que seamos responsables. tienen ganas, háganlo. Si quieren hacerlo, vayan. Si quieren grabar, salir y grabarse, grábense. Les va a salir como el pico el primer video. Les va a salir como el pico el primer video. Pero así van a ir aprendiendo, maní, Así aprendí yo. Y yo no vengo acá de desaviondo. Sino que simplemente les estoy contando mi experiencia. Para que ustedes si quieren hacerlo, lo hagan. Así que eso, más mis perritos. Así que eso, maniguis. Así que eso, my new bikers. Ya me empiezo a despedir. Porque ya llevamos dos horas y media de directo. Y me da una paja del porte de tres buques y tres tareas. Ah, editar los directos tan largos, weón, para hacer el resumen. Porque yo sé que hay gente que no ve el directo y prefiere ver el resumen. <risa> ¡Probar! Es weá de salir, probar y darle para adelante, hermano. Eh, ¿quién, ¿Quién te dice que mañana tú no soy el nuevo Majes? ¿Quién te dice que, que mañana tú no soy el nuevo, no sé, weón, el nuevo Foxer? ¿Quién te dice tú que no soy el nuevo Pelado? No igual, pero a lo mejor podéis claramente superarme. podéis claramente superar al Foxer. En una de esas. ¿Quién te dice que a lo mejor no llegáis a ser el mejor motoblogger de Latinoamérica? ¿Cachai? Entonces. ¿Y cómo lo vas a saber? La única manera de saberlo es intentando no manigue. Así que eso, cabro Los dejo. Muchísimas gracias a la gente que se mamó el directo completo. Las dos horas casi cuarenta de directo. De verdad se los agradezco de todo corazón por estar acá. También les agradezco a la gente que donó. De verdad, muchísimas gracias, cabros, porque eso, eh, de verdad, o sea, ya el hecho de donar es porque el contenido te gustó tanto que dijiste, weón, le voy a donar a este culeado porque me gustó la weá que está haciendo. Entonces, cuando llegan esos puntos de donaciones, es cuando yo digo, weón, me, me alegra, no por la plata, sino que porque yo digo, weón, bacán, estoy haciendo las cosas bien. Y como les comenté en un principio... Cuando uno se da cuenta de que está haciendo las cosas bien, se motiva y le dan ganas de seguir haciendo más, de seguir haciendo contenido, de seguir mamándote dos horas conversando a una cámara <ríe> y sin nadie en tu casa. Así que eso, cabrón. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por apañarme. Muchísimas gracias por escucharme atentamente y también por tirar la talla conmigo. Los quiero caleta, mis cabros. Los quiero caleta, mis new bikers. Y nos vemos. En un próximo directo lo más probable Porque no creo que todavía haga Motoblogs Porque ustedes ya saben por qué no se puede hacer un Motoblog todavía, pues bueno, así que eso cabro Los quiero caleta, muchísimas gracias Por todo y nos vemos Muy, muy, muy pronto Chao, chao, chao